A todos. en este vídeo vamos a ver cómo configurar nuestro certificado VPP o Volume Purchase Program de Apple y añadirlo a Imedes Lázaros. Para ello, primero vamos a tener que ir a nuestro Apple School Manager en school.apple.com, ir a la sección de configuración y después a Apps y libros. En la parte derecha, abajo del todo, encontraremos los identificadores de servidor. Seleccionaremos el que tengamos configurado y le daremos al botón de descargar. Esto nos descargará un fichero que vamos a tener que utilizar en IMT Lazarus. Cuando estemos en IMT Lazarus, iremos a la parte de administrador, configuración, general y después a IMT Lazarus MDM. Una vez aquí, buscaremos la opción de token VPP, desde aquí... Le daremos al botón de explorar archivos y subiremos el archivo que nos acabamos de descargar. Y ya lo tendremos listo.